faltará nada que vivo cual adicto bendita tu mirada que mientras tenga cara tú tendrás asiento que vivo por tu aroma muero en el intento esos instantes que se vuelven lentos que quedan grabados que pintan el tiempo se quedan marcados encima del cuerpo me quedan es mi único elemento será que tu cuerpo es mi único alimento será que es verdad será que te invento que sea el pavimento que si del cemento que hasta el cementerio mi padecimiento va a ser incremento un millón por ciento vives hasta dentro de mi sentimiento Te convertiste en mi más grande vicio Desde que te miré desde el inicio Te convertiste en mi más grande vicio Soy un esclavo tuyo, estoy a tu servicio. el viento, creo que se me muestra más de lo que entiendo La vida, el cielo y el infierno, te convertiste en mi más grande vicio, desde que te mire desde el inicio, te convertiste en mi más grande vicio, soy un esclavo, tú y estoy a tu servicio, te convertiste en mi más grande vicio.